¿Cuánta gente? ¿Cómo están otra vez? ¿Bienvenidos? Oh. <risa> ¡Fue de herrera, ¿no? <risa> me transformo en sapo, boludo. <risa> ¡Ah, loco se escuchaba! ¡Sos mi nombre rompa el rancho! <risa> no, uno. Ahí tiro. Come. Oh, ahí está. Uf, con el cuchillito lo rompía, boludo, cualquiera. ¿Sabes lo que me molesta? Es que cuando apunto tengo que usar el otro joystick, boludo. o sea, el otro joystick, el otro... ¿El gatillo? No, tengo que usar este, en vez de este. este. Es con este, no con este. Ah. ¿sabes? O sea, estoy apuntando con el, el, el, con el... Con el inverso. Con el izquierdo, nada que ver. Es con el, no, con el derecho. Es con el izquierdo, con el que camino también. <risa> ¿Qué Creo. ¡Qué configuración de mierda! Sí, boludo, tengo que disparar con... ¡Uh, vaquita! Con el R3, Vení boludo. por acá, vaquita, oh, vos se dividió. ¿Coge con R2? R2, <risa> <risa> <risa> coge r r Uh. ¡Uh! No. ¡Uh, boludo! Alta meningitis tiene. Creo que la puedo matar. Uh, me me van a cagar a pines por lo que estoy haciendo. Es uh. Gente, es un juego, ¿no? Es... No, no se lo tomen. Uno no tiene que andar por el campo. Pasa que uno lo tiene que hacer acá para ver si te da alguna llave ¿Eh? o algo. <risa> me da una por... llave. <risa> el juego ha <risa> finalizado. <¿Por qué? risa> Terminado el juego. Tú has ganado. Acá creo que estaba la escopeta, boludo. ¿Está más adelante la escopeta? No, no, está por acá, está por acá. Está arriba. Me parece. Parece que está arriba. Eh, me presión... mata el ruido de mosquita. Si sí, mal. Mm. Alto dengue, boludo. <risa> Qué asco, boludo. Es hora de rezar. Acá, acá, ves. Acá. Coger, ah, sí. no, me habías olvidado. Rompe todo este armario de mierda. <risa> Coger escopeta, le voy me a meter en el pito por el. Coger vaca. Y este. Oh, mirá. Definitivamente el tipo con los. Sí, con los, con que, los huevos más grandes con que los el... que no me entiendo. <risa> con los... Alta reflexión, boludo. Es con mal. el tipo que no me entiendo. Alto palpatín, igual el viejo. ¿Cómo? Me tira de mierda. A ver, bueno, bro. ya está, ¿no? Creo que ya está, listo. Me, me, me parece que me dejé algo, boludo. Pero me echo como, creo que tengo que ir por acá. No, en realidad acá no, no había algo más para, como para agarrar. ¿Es algo curioso. Y empezamos como... muy poca vida, sí. ¿No tenés nada? Eh. No. <risa> tengo una granada, mira, cómo boludo ahora acá. Yo no sé si el chabón está herido o se está cagando, boludo. Mal, ¿por qué se agarró ahí? Che, Rodney, ¿no te pasó nunca de cagar en un lugar como que no es el más apropiado? Eh, vos sabés que nunca cagué en la casa de alguien. ¿No? No, nunca. ¿Vos sos, vos sos de la gente que puede cagar en casa ajena no, o otro no otro no tú, No, no eso Es que me da mucha cosa, boludo. Porque ahí apoyó el culo todo en la sí. familia durante años. <ríe> Tiene los huequitos <ríe> del padre. Claro, bro. boludo. Esta parte, esta parte es media... Pegar aire. Esta parte hay que hacerla bien, porque hay gente que es esto, hay que dispararle primero es verdad. a esto. Es el collar de la vieja de Titanic. Ahí está. Uy, mira. Uy, la coche de tu madre. Oh. El de el el el Titanic. Comé. Vos sabés que mira que me pasó una vez eh, que eh, estaba por entrar al gimnasio en el colegio y tenía que hacer tiempo y me dieron... ¡Pero brutas ganas de cagar! ¿Qué hace? Se protege de las balas. ¡La puta madre, boludo! ¡Qué Uy, hijo viejo de mierda! Superman. ¡Eh, pará, boludo! Que está en ¡Mátalo! ¡Cógelo! Coger. Que esté de espalda y diga coger, boludo, ¿te imaginas? Sí, creo bien. que ahí está, el viejo lo toque. Uh, uh, uh, boludo, ah, pero está en re hardcore. Boludo. No, ¡Uy! lo maté, lo maté, lo maté. Matada, coger. Uh. Y lo que me pasó, corta. Voy a cagar al baño, no había papel. Te lo juro. Que para hacer un colegio muy grande. Para, para yo conozco gente que se ha limpiado con la media en el colegio. No, es muy hardcore. Eso es media. muy hardcore. Ahí esto lo tengo que romper, creo que me da un arma, boludo. Si sí, te ganas 20 pesos en la sube. <risa> yo lo que hice fue... Esto está mal. Tengo que destruir ¿Qué hiciste? En el cubículo de al lado... Se cambiaba el jardinero del colegio. No. Para. Voy al cubículo de al lado todo cagado yo. El viejo había comprado el diario. Dije... Voy a agarrarle la página del medio para que no se dé cuenta que el diario le vino con una página menos. Y me terminé limpiando el culo con un Boca que ganó 2 a 0 a Deportivo Culo. No, no estuvo tan mal. Yo pasé. a veces, boludo te juro, a veces, yo viste que tengo los perros, sí. y a veces me pongo, está el diario meado. Sí. Y a veces, tipo, paso no y, y veo algo, algo interesante. Y te juro que a veces me pongo a leer el diario meado por los perros, boludo. tan asco, pero, pero es como que le leo todo meado. No, por a ver, permiso. Sí, exactamente, boludo. Por sacar el perro. Creo que una vez leí una nota sobre algo de youtubers. Está toda la hoja meada, me acuerdo. Eh, ah, creo que acá había como tipo. Me tenía que tirar por acá. En una noticia del diario del Libro de Plutón. Mi libro. Aguante Drop. Acá. Yo tengo un libro de Dross, no lo leí nunca, boludo. Lo compré redes La California, fui a ir a Ateneo. Me lo firmó el chabón un capo y no lo leí todavía, boludo. ¿Cuánto fue hace años, boludo? Y de eso fue hace tres años, cuatro, tres cuatro. Tres años. tres de ti, me estoy cagando, dale. Ah, creo que acá venía, pero para el tema, ¿con qué recargo? Boludo, me olvido con qué recargo. no tengo para curarme. Desde que empecé, boludo. No, no. Voy a lo con esto Cada vez que usas la combinación Como que te, te sube la vida ah, Creo que tenías que tocar dos Uff uh, Ahora tenés que correr Sí. No cinco, ah, cinco. cinco, cinco, sin correr ah. Cinco, sin correr oh, oh, Sí, sí, sí, sí ¡Corre! Sí. ¡Corre! ¡Pelotudo! ¡Corre! No, no ¡Toqué, más. boludo! ¡Se siento. me <risa> ¡Se murió! ¡Y boludo! <risa> ¡Uf! ¡Uf! uf. ¿Qué? Cuando yo la vi, boludo, ¿cómo era? A mí salían los dos minutos, ¿cómo era? ¡March! ¡Ah! ¿Dónde entró ah, mi amigo? ¡Ah, oh, sí, sí, sí, sí, ¡Amigo, corre! Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¡Ah, boludo! No. ¡Boludo! Ah, pero no puede. ¡Man! ¿Vos me escuchás? Que estoy con el 5. No, el 5, el triángulo, boludo. Cinco. Apriete 5 cuando le digas. Boludo, no puede ser. Para mí es información, apriete 5. Una rod, yo en esta tengo, tengo fe. Te tengo fe, eh. Comprobar, sí. Coger, Arre... Vamos. Los dos de los dos de vamos, vamos. Oh, vamos, Rodri, vamos, vamos. Sin correr. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale, dale. dale. Nunca subiste mejor los en tu vida. Dale, dale. Te siento re fuerte, ah, re no. piedra, re fuerte, re todo. Dale, dale, dale, corre, corre, corre. Como ¡Ay, no, no, no! ¡Uh! ¡Oh! Toqué todo el joystick. 8-9 coger. 8-9, ¿cuál es? Eso no sé, pero toqué todo el joystick. Uy. <risa> tiro un tiro para aliviar la presión. Aquí hay cosas. Coger. Ay, de puta madre, para. Ah, otro más. Leon, me hicieron toda la guita. <risa> ¡No me rompa los huevos! si. Le va Le pasaba todo el cargador de la escopeta. O sea que si si Ashley le miras abajo del vestido, como que se tapa. ¿Puta? Te juro, después te lo muestro. Si, si es que la llevo a rescatar. Bro. Si es que no me muero. Uh, la, la oh, música, amigo. Es ambiental oh, este juego. Te cagas eh? todo. <risa> uh, <Uf, risa> Mierda, pasó. Uh, <risa> el araña, boludo. No miedo. Tanto miedo. ¿Sabes ver... que las arañas es una de las pocas cosas que me da. Uh, guarda que. te, ¿Te, te dan miedo? miedo? Si sí, este pelotudo de mierda que me tira. Uh, te quedaste uh. con un faso Ah, de... ah, no. Quédate, Quédatelo vos. Ya, yeah, ya. Yeah. Júpiter. No. Vas a jugar yeah. con Júpiter. Júpiter te divertirá. Uy, uh, no me despiró. No me, no me disparó. Digo, no me mató. ¿Dónde no está? Se, se molo, boludo. Se explotó, boludo. <risa> Desapareció del mapa. Uy, la mierda. ¡Ah, la mierda está ahí. ¡No, hijo de puta! ¡Eh, boludo, no! No, no sé cómo no me matan. Amigo, soy muy malo. Tipo, estoy jugando muy mal. No sé dónde ir. Boludo. Uf. El es techo. que tengo poca vida y no me animo a nada. El cielo raso, huele a todo. Igual, eh, pará, aquí hay cosas. Tipo, no me puedo ir todavía. Porque ahí me lo conozco a. a Luisera. Eh, ah, al extranjero. Al extranjero. Que es el que hizo, los ayudó en hacer la, la cura uh. de, para la hepatitis B. No, hay dos boludo, oh, oh, no amigos, oh, sáquenme, no, oh, no, uy se cagó oh, oh, oh. <risa> Se mataron boludo Son altos inútiles boludo nada <risa> más, no Ahí está Sí, en realidad, es... oh, spray, spray por... oh, oh, oh. <risa> <risa> Se mojaba el chavo Ah, tenía uno antes boludo y no lo sé Ahí está, pensé que lo tiré boludo Ahora sí, ahora, ahora estoy sí. flama Flamingo Star Flamingo Flamingo, Flamingo, Flamingo está... La puerta está cerrada con clavos. Con clavos... Por eso, si quieres abrir la puerta de Resident Evil de clavos, saca clavos la poronga. Vas a poder Son sacar cero. hasta la última astilla de tu culo. <risa> Porque <risa> Rey Castilla no tiene nada que ver Mala. con clavos. <risa> ¿Qué era Castillo? ¿Qué marca era? Sin comprobar. Faber-Castell? ¿Cómo farcastel, boludo? No, fabricaste ah, boludo. Dijiste castillo, far... dije, No, <risa> farcastel. Acá es cuando me conozco con. al ah, chabón este, boludo. Ahí nadie está golpeando, boludo. Ah, es Luis. Abrí la puerta, <risa> la puta que te parió. Luis. Luis. Nombre extranjero. Luis. Ah, sí, sí, extranjero. Creo Luis. que pelotudo. Luis. Luis. Uy, casi me come el coso, boludo. Uh, Ahí tenés. Mal, boludo, es verdad. No lo vi, eh. Mm -hmm. Tenía voz de, de mini. <risas> Está muy duro. Voz de, de nerd, boludo. Me <risa> encanta cómo abre la puerta, mire ¿Por qué le gusta eso? <susurrisa> <risa> Cuidado, boludo. No le puse los no. subtítulos. Pero no habla en español este. <sighs> sí, pero no lo va a hablar siempre. No eres de ellas, dice. Okay. Tengo solo una pregunta muy importante. ¿Tienes un smoke? No. ¿Eh? ¿Osás qué? Oh. Oh. ¡Oh! ¡Oh! Negan a la cama. Uy, oh, casi me busco, oh, casi vomito. Me voy oh, a ruta. No, mira. Oh. <risa> un pelado cabeza escroto. Tiene. Cabeza de. Ay, ya, me va a doler! Cabeza de prepucio, boludo. Ay, ya, boludo, oh. me da se eh. dormía. El juego ha finalizado. o oh, fin del capítulo 1-1. 1 listo, terminó el juego. Listo, terminó el juego. Bueno, gente, nos vemos en el capítulo que viene. Suscríbanse. ¿Qué te pasó, Si me muero, boludo. Bueno, gente, nos vemos en el capítulo que viene. Nos vemos después. Nos vemos. Uh, ¿qué pasó acá? Uh, falopa. De la buena. Uh, violeta está... En... Es codeina. <risa> Realto ruido, tío. Chau, gente. Chau, chicas.